del curso, las calificaciones, de los trabajos o de cualquier cosa de, de formato. ¿Alguien tiene alguna duda? El, ah, sí se me olvidó decirles que el programa que vamos a seguir es el de, el de la facultad, el, el oficial de la facultad. Eh, bueno, no sé si se los dije o no, pero se los repito. Y de todos modos venía en, el, en la presentación de la facultad, eh, en los horarios. Entonces, eh, ese es el, el, el programa que vamos a seguir en la primera mitad del curso, de la unidad 1 a la 8, ¿no? que es la que me toca a mí. Eh, por si no sabían, pues ahí lo tienen. Y si no tienen el programa, nada más metanse a la presentación del curso y ahí viene el, el enlace para, la, para el programa. Bueno, ahora sí, ¿alguien iba a hablar? Creo que Gabriel. Bueno, solo era sobre lo de el modo de ubicación y todo eso, no, no tuve problema con ello, todo normal. También eh, en cuestión de lo de... Lo de matemática que vamos a ver, eh, no sé si todos hayan podido bajarlo o si o si íbamos a hacer algo respecto a eso. De mi parte, al menos sí pude descargarlo y ya, ya lo tengo en la, instalado en la computadora. Sí, gracias. Eh, ahorita terminando pues con la parte principal, digamos, de esta clase síncrona, nos quedamos los que las personas que no hayan podido, ¿no? aunque tengan alguna duda o cualquier cosa y de hecho ahorita le subo el notebook de matemática ahora sí, para que lo puedan para que puedan jugar con él ¿no? entonces, pues primero nada más con dudas de formato, etcétera, nadie tiene dudas bueno, entonces podemos pasar al contenido de la semana um, ¿Cómo vieron las clases? Las primeras, los exámenes, ¿cómo iba a ser? Van a ser cuatro parciales en total. Eh, yo voy a aplicar dos parciales en la mitad del curso que yo voy a dar y el profesor va a aplicar otros dos, el profesor Juan Escobar. Y... ¿Cómo van a ser? Pues les vamos a subir a las... 8 de la mañana del de viernes que toque o miércoles o lunes no, no sé no sé que ya vaya a tocar eh, les subimos a las 8 de la mañana en un evento de classroom el archivo del examen y les dejamos las indicaciones y ustedes lo resuelven en su casa con calma pero tienen dos horas para resolverlo y les damos media hora extra para que lo entreguen para que lo, le tomen foto, lo escaneen, lo suban y, y aparezca como entregado en Classroom. Entonces, son dos horas y media efectivas entre que les damos el examen y entre que ya no se recibe. Bueno, eso es, eso es muy muy estricto. No es que no se reciba, pero traten por favor de no entregarlo tarde. Yo sé que... A veces se traba la compu, se traba la impresora, el internet falla, lo que sea, y se van a tardar uno o dos minutos más de lo, de lo que deberían. Pero en principio no deberían, porque se les está dando media hora completa, ¿no?, para, para hacer eso. El examen es de dos horas y la media hora es para que lo carguen. Entonces, si ustedes se quieren arriesgar a que a subirlo los últimos cinco minutos y se traba su compu, pues es su responsabilidad, ¿no?, entonces traten por favor de que de subirlo, de que ya esté subido antes de las 10 y media del día que les que les enviamos, ¿no? Son conceptuales de problemas o mixto, de los dos en general, mixto. Conceptuales y de talacha. Pero van a ser pensados para, para las dos horas. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces pasamos al, al contenido, ¿no? ¿Cómo vieron el, el formato de videos así como está? El semestre pasado que dimos el curso de física estadística, nos comentaron que los videos son una buena opción. O sea, que les gustó porque pues, lo pueden ver cuando pueden, cuando quieren, lo pueden repetir, lo pueden retrasar, lo pueden adelantar, lo pueden aumentar la velocidad. Y... Y eso era como muy útil. ¿Cómo vieron ustedes eso? A mí me gustó eh, que pudiéramos revisarlos justo a la hora que se nos acomodara mejor. El, el primer video me pareció que estaba muy bien, um, pero en el segundo um, me, me tardé mucho más en terminar de escribir las cosas que se estaban viendo en él. Eh, yo supongo que tiene que ver con, con el hecho de que ya todo lo que presentaste estaba escrito y era como ver un, una presentación de PowerPoint o estar transcribiendo un libro que solo leías, ¿no? Entonces, eh, sí, sí fue, fue, fue muy pesado desde mi punto de vista. La de segunda esto. clase fue muy pesada, ok. Ajá. También les quería preguntar eso justamente gracias, José Ángel. Es que, como ya les dije, este es mi primer curso. To, el, que, el que doy como oficialmente. Entonces, no sé exactamente, no tengo la experiencia de la gente que toma los cursos y la retroalimentación para que me digan qué les gusta más, justo si, si como el curso 1, como la clase 1 o como la clase 2, la clase 1 fui escribiendo y tal vez a ustedes les da tiempo de, de ir escribiendo conmigo y entonces no me voy tan rápido, etc. En la clase 2, un más rápido, pero ya todo está escrito. Y entonces no sé si sea más fluido. Eh, y de hecho, estoy preparando un tercer formato para la clase 3 que ya verán el lunes, en la que les presento notas de LaTeX, bueno un PDF mejor dicho, de LaTeX. Y voy a tratar pues de meterle imágenes y todo eso, pero eso con respecto a lo que dijo José Ángel, eso va a ser un poquito, eso va a ser aún más denso me imagino yo. Porque, pues, ya está todo escrito y está en LaTeX, y hacerlo en LaTeX me da aún más posibilidad de avanzar más rápido. Bueno, irlo leyendo en LaTeX me da más posibilidad de, de avanzar más rápido. Entonces, eh, pues, no sé qué piensan. A ver, eh, creo que primero levantó la mano Luis. Luis Enrique. Mm, sí, Ajá. Este, sí, justo ese mismo... hecho hecho, tuvimos un problema en un grupo el semestre pasado porque el profesor nos daba clases así. Nos enseñaba sus notas, pero eran muy densas, demasiado. O Serían 20 páginas, pero muy, muy, muy denso de texto. Entonces, la verdad, nadie ni siquiera hacía sí, el intento de copiar. Estaba ya, era muchísimo texto información formación y luego no lo ponía esa atención y todo. Y ya yo viendo entre diferentes cursos, al final creo que la que... Todos estábamos de acuerdo que era la más conveniente, era como mitad y mitad. O Se ponían títulos, dibujos, así primero, o sea, ya, hechas. pero dejaban espacios en blanco para ir eh, dando, este, no sé, definiciones, resultados, este, explicaciones de otro tipo. O sea, era sí, tenían prehecho una parte, pero mientras explicaban, iban escribiendo. Así te da tiempo de verlo y a la vez este, ya no se atrasan tanto escribiendo tanto, porque también hay profes que escribían todo desde cero y se atrasaban mucho, porque en lo que escribían y luego explicaban y así otra vez. Entonces, no sé, un formato mixto fue lo que, por lo menos a muchos de mis compañeros, fue lo que más me acomodó. Luis Ángeles, sí que esa es una gran solución. Gabriel Barrón. Gracias, Luis Enrique. Um, sí, bueno... Eh... Eh, yo haciendo, digamos, viendo lo de las dos clases, eh, la clase uno a lo mejor y se sintió menos pesada tal vez, o menos densa, porque precisamente el contenido del introductorio, me, en lo personal a mí me agradó cómo, cómo está el formato. Si sí es cierto que la clase 2 tenía más contenido, eh, yo creo que a lo mejor se ve más densa, porque precisamente la última parte que es sobre el modelo microscópico, eh, requiere un poquito más de digamos de, de cuentitas de trabajo porque las otras lo, lo anterior eh, apela bueno tiene tiene como es como más intuitivo en la clase 1 se, se, se presenta una introducción que a mi parecer está bien pasar de cómo estamos en la mecánica mecánica clásica cómo profundizamos mejoramos teoría la granja de los hamiltonianos hasta llegar al punto en que, digamos, ok, tenemos el problema de, de este del gas en una cajita, que no se puede atacar de esas maneras. Entonces, ahí es con la, la motivación del curso para introducir la termodinámica, me pareció bien, me pareció este que seguía un orden así como, digamos, natural, digamos, te introduce de manera natural a, a, a que se ocupa la termodinámica y la presentación. En la segunda, yo, yo pienso que es que se ve un poco más densa precisamente porque ya establecidos ya lo, las, las reglas del juego ahora sí empezamos con, con lo, lo que entrar en materia no entonces eh, la parte final del modelo microscópico yo siento que es la que hace que se vea más densa pero pero en sí no me pareció que fuera eh, tan agotador bueno en, en mi caso a lo mejor porque repetí el video un par de veces no entonces ya dije ah bueno este, ya lo repetí varias veces, un par de veces, y asimilo mejor algunas cosas, ¿no? Una que otra. Pero a lo mejor para una primera clase, así como tú dices, eh, en presencial, a lo mejor sí podría ser mucho contenido, pero es precisamente por lo mismo de que, como no hay interrupciones uh -huh. o dudas a lo largo de la clase, a lo mejor por eso se podría ver de esa manera. Ya, muchas gracias, Gabriel. Um, sí, la idea de la primera clase justo es como presentar el panorama general. Y así lo, así lo presenta el, el Carmona. Este es el Carmona, ¿no? no sé si ya lo conocían, es el de la facultad. Eh, y me gustó, no lo presenta con dibujos ni con todos los detalles que yo le pongo, pero justo eso es parte de lo que un profesor tiene que hacer. Entonces, me alegra que te haya gustado, pero que a otra persona le haya servido, a algunas otras personas le haya servido. Y sí, obviamente la primer clase, además, es de una hora eh, Va a ser más sencilla, más digerible, y conforme vayamos avanzando en el curso se va a ir complicando un poquito el, el contenido, pero pues nada, nada fuera de lo normal. La segunda clase fue de 1 hora con 20, y yo pensé que me iba a quedar corto, pero por lo que parece está bien de contenido, eh, no sé si quieran incluso aún más corto eh, por clase. Yeah. Eh, sí, Gabriel Ah, sí, solo olvidé decir algo eh, eh, Respecto a eso de, de que si sí es mejor tener la clase pregrabada O algo, algo de material pregrabado Yo creo que sí está bien eso Más en la parte luego de cuando hay que hacer muchas cuentas O, o escribir este las ecuaciones Esa parte creo que tenerla ya eh, escrita es bueno, a mí me parece que es adecuado porque este ya tener la parte hecha de las cuentitas o eso, y ya nada más hay que irla checando con calma a estarla haciendo. A lo mejor, y para explicaciones de algún modelo o de algún este o de algún concepto, si es si está bien hacerlo sobre la marcha, pero en la parte de las cuentitas, creo que se ve mejor o es más, este, más fácil de, de visualizar. Con algo ya hecho. ¿Tú estarías de acuerdo en esto que propuso creo que fue Luis Enrique? Ah, ¿de, de algo mitad, mixto? De, ajá, mixto y mixto, por ejemplo. Eh, sí, podría o parecer sea, una buena idea. Ajá. Justo lo que lo que estoy pensando es que tal vez... Es que miren, les voy a decir cómo, cómo construir las clases. Comienzo con mis notas. Bueno, comienzo revisando los libros, obviamente, los temas. Y voy, escribo mis notas en un LaTeX. Ya que tengo el LaTeX, en la primer clase lo que hice fue, bueno, tomo lo que puede ir escrito y lo que puede ir gráficamente y lo voy escribiendo. Pero en el LaTeX tengo todo lo que voy a leer, que es bastante información. Es mucha más de la que yo podría escribir, ¿no? Ir escribiendo. Y en parte, pues, una clase también no es solo de, de ver lo que se escribe, sino de escuchar, ¿no? Entonces, para la segunda clase pasó lo mismo. Hago mis notas, eh, pienso qué, qué esquemas, qué dibujos voy a poner, y los pongo en la, en la tablet. Y todo lo que voy diciendo, eso es, es mucho más de lo que podría escribir, pero... pero pero, está, eh, pero todo esto está en las notas, ustedes no lo alcanzan a ver. La tercera opción que les, que les voy a publicar el lunes, y que ya ustedes verán y me dirán si les gusta o no, es justamente mostrarle estas notas, en donde está escrito todo lo que digo. Entonces, eh, en ese sentido, tendrían la ventaja de que pueden leer lo que, lo que voy a decir, y entonces no se pierden de ese contenido, en anotar. Otra cosa... Eh, no sé, o sea, obviamente están acostumbrados a ir anotando en su cuaderno, etcétera, Eso, eso como, como yo les dije, incluso en el Classroom, es bueno que ustedes lo vayan haciendo. Ahora, no sé si haya personas que prefieran, o que con esta nueva modalidad de, en línea, les esté gustando más simplemente bajar las notas, leerlas, subrayar, marcar comentarios, etcétera, Y trabajar sobre un PDF. Digo, obviamente mucha gente no puede trabajar sobre PDFs. Eh, y tiene que y pues tiene su cuaderno y tiene que ir escribiendo tal vez haya otra gente a la que sí le guste y lo pueda revisar en su computadora o en su tablet etcétera no sé qué opinan de eso eh, de si representa alguna ventaja insisto el, o sea, el material no es muy atascado de la clase 3 pero tiene más texto tiene más texto justo porque es lo que yo diría eh, en una, en un video, en una clase entonces, no sé, o sea, no sé qué piensan de eso, de tenerlo justamente ya escrito para poder revisarlo. ¿Qué, qué opinan? Bueno, pues yo creo que este hay, hay que esperar a, a revisarla el lunes, la vemos. Y ya ve, en bueno. eh, la siguiente clase ya diríamos cómo nos pareció. Uh -huh. Está bien, sí. Buena, buena idea. Eh... Bueno, ¿alguna, algún otro... A mí me da miedo regresar a Pensiones No sé hacer, hacer notas <risas> Yo estoy estudiando conforme la clase Y bueno, siempre faltan cosas por complet completar Y me apoyo de las notas uh -huh. Sí. Bueno, ya verán el lunes Cómo está esta clase La clase 3 Pues yo estoy haciendo estos distintos formatos Una disculpa que no sea homogéneo ahorita pero tal vez les conviene para que ustedes puedan seleccionar o la mayoría decida eh, qué les gusta más, ¿no? Y nos podemos adaptar también. Tal vez ahorita les guste más algo y después digan, oye, ¿sabes que mejorarlo así. Y con toda confianza, ¿eh? Me pueden decir, oye, esta clase estuvo muy pesada, oye, esta clase fue muy lenta, etcétera, ¿no? Eh, entonces, yo creo que la clase 3 la hago, de, la hago más corta, porque si... Si la clase 2 de 1 con 20 se les hizo algo pesada. Bueno, voy a, voy a hacerla como de 1, 15, 1, 20, La 3 para que no se atasque tanto. Porque Insisto, el hecho de estar viendo las notas, sí pueden pensar que es más denso. Pero es que el texto ya está escrito y es lo que voy a leer. Entonces, bueno, ustedes me van a decir cuando lo vean. Eh, pero bueno, gracias por los comentarios. Eh, ¿Algún otro, otro comentario sobre clase 1 y 2, formatos? de si estuvo denso, si estuvo ligero si les gustó el 1 porque les daba tiempo a escribir si la 1 se les hizo muy lenta ¿qué opinan? ¿no? ¿nadie? bueno, entonces podemos pasar al, al contenido, ¿no? Eh, pues como vieron, en la clase 1 se explica más o menos cómo, o sea, por qué, por qué fue necesario introducir variables distintas a las que ya se tenían con Newton, ¿no? En el siglo, a final del siglo XIX, había personas en el gremio de la física que ya decían como, no, pues es que ya todo está hecho, ya tenemos las tres leyes de Newton, ya tenemos eh, las ecuaciones de Maxwell, eh, la termodinámica, pues, conocemos más o menos eh, cómo funcionan los motores, ¿no? Necesitamos demasiado, ¿no? Los, los motores, las máquinas de vapor, etc. Entonces, había gente que decía, no, pues ya, la física ya terminó, ¿no? Ya, ya no hay nada más que hacer. Y, por supuesto, siempre hay gente que, pues, investiga más a fondo, en este caso, en la termodinámica, y se pone a pensar, pues, oye, ¿cómo describimos este sistema, no? Y... Y pues se fueron introduciendo estas variables termodinámicas, que ya no son ni como las que usa Newton, que son posición, velocidad, momento, aceleración, ni como las que usa Maxwell, que son campos, campo eléctrico, campo magnético, eh, potencial eléctrico, magnético, etc. Eh, estas son distintas. Y, um, y fue como se empezó a construir... Esta, esta, la, la parte formal de la termodinámica. En ese entonces, a finales del siglo XIX, pues como vieron en la línea en la del tiempo que les puse, pues ya tenía cierto conocimiento. Eh, lo de la energía, ya se conocía, la primera ley de la, de la termodinámica, que simplemente nos dice que la energía se conserva. Eh, la segunda ley, que nos dice que es, es como, es muy... la segunda ley es muy potente, muy... Es una tirana, digamos. Nos dice que... No puedes sacarle más... Provecho a una máquina de lo que le metes. Del, del trabajo que le metiste. Siempre vas a perder. O a lo más, te vas a quedar parejo, ¿no? Eh, es la segunda ley. Este, bueno, eso ya lo veremos con detenimiento más adelante, pero... Se eh, conocían estos principios. Y yeah. También se fueron eh, estudiando, por ejemplo, los sistemas como los gases ideales, una caja, un contenedor con un gas. Eh, esto es muy importante porque justamente la máquina de vapor funciona con vapor, que es un gas. Eh, una máquina de vapor, para quien no sepa, es simplemente un contenedor con agua. Pones a calentar el agua, la hace servir, el vapor sale a una a alguna otra cámara y en esa cámara tienes una algo que mover, eh, paletas, este, turbinas, lo que sea. Y al moverlas, es decir, el vapor quiere salir, quiere salir de esa cámara en la que la tienes. Al, al querer salir, mueve paletas, mueve turbinas y esas turbinas están conectadas a otra cosa. Por ejemplo, en los ferrocarriles están conectadas a estas, pues, al, al motor del ferrocarril, que son estas, no sé cómo se le llama, tus llantas con, con los rieles que van moviendo las, las llantas. <coughs> disculpen entonces justamente pues esto ya se, se las propiedades macroscópicas de estos sistemas se conocían primera ley segunda ley eh, y, y, y empezaron a estudiar o ya sabían ya habían estudiado el gas ideal porque pues es completamente necesario para ver cómo se comporta el vapor dentro de tu máquina de vapor entonces pues, en ese sentido la termodinámica era completamente ingeniería. Era simplemente conocimientos prácticos. Yo sé que esto funciona así, no sé bien por qué, pero funciona así. Y siempre que lo he medido así, así se ha comportado, ¿no? Entonces son las, surgen las leyes de, de los gases. Y con esto la ecuación de estado del gas ideal. ¿no? Um, el gas ideal pues es una herramienta muy muy útil, la termo. De entrada nos permite introducir eh, bien las variables termodinámicas nos permite introducir la ecuación de estado y nos permite hacer esta conexión con el, lo, con lo microscópico no es muy sencillo modelar el gas ideal como ustedes lo vieron son pelotitas rebotando y físicamente desde una descripción newtoniana es fácil de, de resolver no eh, entonces eh, la termodinámica justo fue así se construyó primero generalmente y luego ya se fue haciendo el formalismo formalismo que se ve en este curso obviamente eh, pero se construyó así como medio erráticamente digamos entonces también en ese sentido por eso es que el curso de termodinámica en general como lo, lo plantea la facultad y como se como en realidad es el curso de, de termodinámica es muy axiomático muy de yo les digo cómo es ustedes se la creen y vamos avanzando poco a poco eh, y ni siquiera tenemos un laboratorio de termodinámica. <coughs> Disculpen. Lo más que tenemos es uno de fenómenos colectivos, ¿no? Y ni siquiera se ve todo termo. Se ve termo, se ve fluidos. Recuerdo que se ve hasta. Yo, bueno, yo vi un, yo hice un experimento de interferencia de la luz. Entonces. <coughs> Disculpen. Entonces, uno nunca llega a hacer esos experimentos de, del gas ideal, por ejemplo, que son los más básicos. Eh, um, afortunadamente, como vieron en el video, eh, pues la, la jeringa es súper fácil. Claro, es nada formal de experimento y no tiene nada de rigor científico, pero, pero... Pero es que a veces no es necesario, ¿no? A veces... Como, como lo mismo digo en los videos, uno ya lo ve a diario. No tiene, no tiene que llegar a alguien, un físico, a decirte, oye, esta es una ley. Es como, pues sí, ya lo sé, eso lo veo diario, ¿no? Entonces, um, en ese sentido, pues, el curso de termodinámica, como lo plantea la facultad, llega a ser muy, no sé, como que te llegas a perder de las razones de las respuestas a los porqués y eso llega a ser muy molesto, ¿no? Para una para una persona que está estudiando física. Entonces, por eso esto por eso esto de mezclar el modelo microscópico, etcétera. Como dijo el profesor Juan Escobar, eh, cuando vean termo, física estadística, perdón, cuando vean física estadística, van a ver que muchas cosas que se vieron aquí por ley eh, son más bien resultados muy directos de modelos microscópicos que se beneficia estética y que se construyen herramientas para, para construirlos, etc. Y que aquí no vamos a ver más que pues, por encima. Pero justo llega a ser más útil verlo desde el punto de vista microscópico y decir, ah, pues ahora entiendo por qué es esta ley. No puede ser de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, espero que eso les sirva a lo largo del curso. Verlo con su razón microscópica cuando se pueda, complicado. Y que siempre lo conecten, siempre lo asocien. Siempre lo que les diga termodinámica, siempre lo asocien a que estamos hablando de un sistema hecho de partículas. Y eh, no hay más, ¿no? O sea, a fin de cuentas, ya sabemos que son partículas y, y que interactúan o que no interactúan, etcétera Entonces. No pierdan de vista eso en, a lo largo del curso. Eh, ¿Hasta aquí una duda? ¿Algún comentario? Eh, todo bien, muy bien. Gracias. Ahora, tal vez les sorprendió ver al gas ideal la ecuación de estado e incluso la, el modelo microscópico en la segunda clase yo cuando dije, oye pues le estoy poniendo este, este modelo en, desde la segunda clase pero la verdad es que creo que es muy útil y, y no, no, no creo que es nada fuera de lo normal es, este, es como una manera muy natural de ir introduciendo la ecuación de estado las variables termodinámicas, etc como como entonces no, no es nada extraño pero espero que no les haya como sorprendido el, el golpe de, de que de entrada ya estamos metiendo gas ideal. Y probablemente lo vieron en fenómenos colectivos también. De hecho, probablemente, no sé, dependiendo de si su profesor, vieron la construcción de la presión eh, con este modelo, el, con este modelo microscópico newtoniano. Yo en mi curso de fenómenos con el doctor Bastarrachas sí y lo vi, pero no sé ustedes. Eh, ¿Alguien ya había visto esta construcción de la presión? fenómenos, nombre? Al menos. No okay, que yo recuerde. Bueno. Eh, pues qué bueno que les que se las di, porque además pensé como a qué tal si ya la vieron y no les gusta o les aburre o lo que sea, pero qué bueno que se las di, porque además es muy útil. Eh, bueno, la otra cosa que les quería comentar es sobre la ley cero. Los Ejemplos de equivalencias de ley cero son completamente fuera del canon de la física, nadie se los va a enseñar así, y o al menos yo no he escuchado a nadie y no he visto ningún libro ni ningún nada que hagan estas analogías. Eh, espero, es decir, esto se me, cuando estaba haciendo las notas dije como pues se me ocurrió como que había una forma sencilla de hacer una equivalencia con otras cosas que sí conocemos ya, no. La masa, y la, la masa y la longitud en el caso de las clases entonces se me ocurrió y, se, y dije creo que es una buena buena manera de, de que entiendan que lo único que estamos haciendo con la ley cero es definir la temperatura y darnos cuenta que cuando medimos esa temperatura entre dos objetos estamos midiendo la temperatura esa misma temperatura con otros objetos etcétera entonces eh, esto es fuera del canon, no se enseña así, pero espero que les sirva y no se no se asombren si le preguntan a alguien sobre esto y les dice como de qué estás hablando pero espero que les sirva y no es no está mal pues no es no le estoy mintiendo ni nada eh, pero no es lo normal ok y en ese sentido pues me doy la libertad de de cátedra para enseñarles a mi manera y lo que yo considero de la mejor manera para que ustedes entiendan el tema, ¿no? Eh, espero no, espero que sí les sirva y que no los confunda. Alguien, alguien se confundió con esta, con esta explicación de la ley cero. Alguien necesita como discusión o alguien no está de acuerdo en que es equivalente lo que yo les dije de las leyes cero, las leyes cero con la ley cero de la termodinámica. ¿Qué digo? Insisto, esto pues, se me ocurrió y ustedes mismos me pueden decir, oye, no creo que sea así o, oye, no me gusta esto o lo que sea, ¿no? Eh. A mí me parecieron unos buenos ejemplos. ¿Sí? Qué bueno. Gracias, Lucía. Sí, ciertamente no, no había escuchado esa, esas analogías con la ley cero. Eh, fue, fue muy curioso. Eh... Cuando los plantearon, porque pues, precisamente como digo, no no los había escuchado antes, casi siempre sí. la ley cero es esta transitividad entre sistemas y se queda, como que ahí se queda, ¿no? Si acaso ponen ejemplos con, no sé, eh, algo eh, que se asemeje mucho a, a, a lo que ya describieron de la ley cero, pero algo práctico, ¿no? No sé, por ejemplo, uh -huh. entre sistemas con ya, ya con temperatura, y, como que eso ya es algo intuitivo, ¿no? Ya de, que te dice sí. nada. Así es como sucede, ¿no? Porque sabes que ponen dos sistemas a diferentes temperaturas y, eh, bueno, en este caso dos tres, y se van igualando. Pero sí, lo, los ejemplos que, que mostraste de las leyes cero, no es, no los había escuchado y sí me pareció curioso. Y <risa> sí. Bueno, espero que sí les haya servido. Uh, me ha mucho la analogía también. Ah, qué bueno, Pedro, o Antonio. Y gracias, Gabriel. Eh, bueno, qué bueno. Y um, cuando haya así cosas no canónicas que, que no necesariamente van a encontrar en algún libro, pues les sabe eso, ¿no? Para que no estén desprevenidos. Eh, bueno, eso es sobre las leyes cero y la temperatura. Ahora eh, déjenme ver qué más tenía. Okay. Um, sí, podemos pasar al... al, al bueno, si tienen tiene alguna duda, hasta hasta aquí. Sobre las definiciones, ¿cómo van? Eh, han, han estado haciendo los, el glosario que les, que les sugerí, porque en el cuestionario 1 de hoy, que les subo ahorita cuando terminemos la clase, eh, les pido que entreguen el glosario que han, que han hecho. Entonces, por favor si no lo han avanzado, ya empiécenlo, y, y digo, a mí no me sirve de nada, yo ya tengo mi losario y mis notas, yo quiero ver que ustedes lo tengan, porque más adelante si necesitamos alguna definición, les digo de alguna pared, de algún lo que sea, eh, ustedes pueden revisar, es más, pueden recortarlo, indicarlo y guardarlo en su cartera, para cuando se les, se les ofrezca, lo revisan, lo sacan de su cartera y dicen, ah, sí, ya me acordé que es esta definición. Eh, entonces, no es para mí, es para ustedes, básicamente, y siento si se les hace innecesario, pero pues yo creo que es, es muy útil. Eh, entonces, ¿alguna duda sobre las definiciones? Eh, porque me gustaría pasar, por, vamos, a, vamos a ver qué onda con las paredes diatérmicas y adiabáticas eh, desde el punto de vista microscópico. Mm, diatérmica y adiabática son nombres horribles eh, adiabático o sea, si, si nos vamos al griego y a lo que estamos acostumbrados a es como la negación diabático ni siquiera me acuerdo qué significa diabático, o dia, diabatos a ver, vamos a buscar, diabatos lo, lo busqué cuando estaba haciendo las notas, pero y pensé en ponerles como las las definiciones del griego, pero es completamente fuera de lo, de lo normal. Eh, que puede atravesar. Diabatos significa que puede atravesar. Y A, que no puede atravesar. ¿Okay? Entonces, pensé como, les pongo a, a diabatos. Pared, o sea, pared que no permite que algo atraviese, ¿no? Y eso es cierto, la, las paredes adiabáticas pues, no permiten que pase el calor, que ya veremos más adelante. Pero uno después podría pensar, ah, no, no permite que pase materia, y lo cual es cierto. Pero para, la, para las paredes que no permiten que pase materia, ya, ya les pusimos impermeables. Entonces, eh, no sé, no me gusta la definición, pero bueno, adiabático, ok, está más o menos. Pero luego nos vamos a la, a la, a la térmica Día también significa que, que no, la negación. Eh, y termos significa lo caliente. Entonces, una pared diatérmica, traducido del griego, es como lo no caliente, lo que no pasa lo caliente, o lo que no deja que se calienten las cosas, o qué. Como la definimos, la diatérmica sí deja que el calor fluya, ¿no? Eh, sí deja que las temperaturas se equilibren. Entonces no va a haber, después de un tiempo entre las paredes, eh, dos sistemas separados por una pared térmica no va a estar ni caliente ni fría, van a estar en la misma temperatura. Entonces diatermos, diatérmica, sí es una definición, o es una palabra horrible. Y pues no los quise confundir, entonces mejor lo dejé sin, sin, sin la definición. Pero bueno, eh, la definición del griego, ¿no? Pero bueno, eh, todo esto porque en, el, en la clase, en, el, en la clase 2, les sugerí que analizaran qué significa la ley cero vista desde el punto de vista microscópico. ¿Alguien pensó en esto? Yo sé que. No sé si está aquí. Bueno una persona ayer me contactó y justo me dio su, su me dio una primera respuesta. ¿Alguien más ha pensado en esto? Ok, Gabriel. Sí, bueno, este en un primer intento por, por responder eso, ya después de ver este el modelo microscópico, eh, el, el, la forma en la que yo lo visualicé es que, digamos, eh, como nos está, estamos haciendo referencia al promedio de velocidades eh, que tienen las, las moléculas o los atomitos ahí, entonces eh, eso fue lo que pensé para, digamos, para la, la con respecto a la ley cero, ¿no? O sea, si tienes tres sistemas que están en equilibrio, pues eh, en un principio estaríamos suponiendo que el promedio de las velocidades de las moléculas para cada uno de esos sistemas es este diríamos que es igual no en promedio es, esas moléculitas están a la misma velocidad de los tres sistemas bueno eso fue lo que en un primer intento por responder eso fue a lo que a lo que llegué sí sí eh, solo que eh, un detalle sí está, está bien el razonamiento y sí si es si es lo que lo que yo quería que pensara pero hay un detalle que si, si, en, si un equilibrio está si un sistema está en equilibrio térmico con otro eh, entonces su temperatura es la misma ¿no? por definición y llegamos a que la temperatura es una medida de la energía cinética promedio de las partículas entonces en el caso en el que tengamos dos gases iguales, la masa de las partículas de un lado y del otro es la misma. Pero si son dos gases distintos, digamos H2, hidrógeno eh, diatómico, y helio, por ejemplo, del otro lado, sus masas son distintas, porque el helio es un atomito solo, no, no se une a otros y el hidrógeno... Son dos moléculas, dos átomos pegados en una molécula. Entonces, eh, el detalle es que la masa de las partículas 1 es distinta que de las partículas 2. Y no puedes hacer la analogía directa de que tienen la misma velocidad. En este caso, la masa del H2 es dos veces la masa del... Ah, perdón. No, no, no, en, en el, escogí un, un ejemplo que me contradice El H2 son dos, mole, dos Ah, no sé sí, cómo está Ah, sí, H2 son dos protones y dos neutrones Helio son dos neutrones y dos protones ¿Estoy en lo correcto? Sí, ¿no? Sí, sí entonces, bueno. ahí, sí, ahí sí es la misma masa y como tú dices, sí es la misma energía cinética. Pero si nos agarramos, ahora sí voy a, voy a escoger algo más drástico. O2, oxígeno, molécula de oxígeno, y helio. El oxígeno me parece que tiene número atómico 6. Eh, 8. número atómico 8. Entonces va a tener 16 partículas en el núcleo, que son... 8 protones y 8 neutrones. Versus el helio, que tiene 2 protones y 2 neutrones, entonces el oxígeno le cuadriplica la, la masa. Y entonces las velocidades se van a ver afectadas por esa misma relación, ¿no? Eh, y no van a ser exactamente las mismas. Entonces hay que tener cuidado. Se equilibran las temperaturas y con ello se equilibra la energía cinética. Mas no necesariamente las velocidades, nada más es un detalle. Eh, gracias, Gabriel. Y, um, entonces, perdón, entonces es, es, digamos, más adecuado decir que el, el promedio de las energías cinéticas es lo que se equilibra, ¿no? Entonces, en lugar de las velocidades. Así es, exactamente, eso es lo que lo que se equilibra, el ah, okay. de las energías cinéticas. Ah, vale. En el caso en el que las dos tienen la misma masa, por ejemplo, eh, se equilibran las velocidades. Eh, nada sí, más como sí, detalle. Yo, omití, omití el detalle de la masa. Sí, tiene... Sí. La, uh -huh. Sí, es un detallito, pero es, sí es importante. Eh, um, sí, gracias Gabriel. Ahora, ¿alguien, alguna otra persona que me responda qué significa microscópicamente con esto que acabamos de decir? Que una pared sea, eh, que sea adiabática primero. Como vimos, las paredes adiabáticas son las aislantes. No permiten la transferencia de calor, pero esto, el calor todavía no lo vemos. Entonces, si, si tú separas con una pared adiabática dos sistemas a distinta temperatura, no se van a juntar sus temperaturas. No se van a igualar sus temperaturas, perdón. Entonces, estas paredes son aislantes. Eh, su cobija es un buen aislante. Su cobija del de tigre, la cebra o el unicornio, ese es una buena, buen material aislante. Entonces, eh, microscópicamente, ¿qué significa? ¿Qué significa que un material sea aislante en este sentido que vimos en la clase 2? ¿Alguien? Eh, ¿Sí me oyes? Sí, sí, te escucho, Leonel. A mí se me ocurriría explicarlo como que una pared diabática es aquella que no permite el intercambio entre, se podría decir, momentos angulares de las partículas a un lado y entre el otro. En este caso, momentos lineales, ¿no? Son los únicos que hemos introducido. No sé si, si te confundiste, pero sí. Eh, ah, no sí, permite... un poco de sí, No permite el intercambio de energía. ...en este caso mecánico... ...así es Pedro Antonio... No, prefirme, ...no permite intercambio de energía... ...entre un sistema y otro... ...¿cómo, cómo harían eso ustedes? ¿Cómo, o sea, ¿Cómo lo piensan? O sea, microscópicamente... ...imaginen cómo es... ...imaginen la interfase entre el gas... ...que tienen aquí... ...y la pared adiabática... ...que no permite que haya paso... ...de este momento... O energía mecánica. Hacia el otro lado. ¿Qué, cómo, ¿Cómo se les imagina que sería? Microscópicamente. Un potencial. Piensa que podemos considerar la pared adiabática. Como un potencial infinito. Pero es que eso. La pared ya es un potencial infinito. Sea adiabática o sea diatérmica. Porque es un potencial infinito mecánico. Porque permite que las, paredes re, eh, que las partículas. Reboten. Eh, especularmente y sin perder energía. Entonces, eso, este potencial infinito conceptualmente básicamente te dice que las partículas no se pueden salir y que, y que van a rebotar y que no van a perder energía en ese rebote. Eso es lo único que te dice el potencial infinito. No te dice si es adiabática o diatérmica. Entonces, las paredes sí, podemos considerarlas como un potencial infinito, que es lo que se dice en clase 2. Pero las adiabáticas, o sea, el hecho de que sea adiabático no tiene que ver con eso. O bueno, ¿ustedes qué piensan? ¿Cómo, cómo piensan la pared adiabática? Microscópicamente. Tendría que ser infinitamente rígida. Es que, eh, ah. Pues, eh, si sí, estamos hablando de que debe de... O sea, bueno, yo lo pienso así como que... Mmm, Partimos de que sea diabética para que, o sea, precisamente el, el momento lineal cuando chocan las, las pelotitas o las partículas, te devuelva esa misma cantidad. Casi siempre, bueno, es como estar pensando en colisiones elásticas, ¿no? Eh, pero casi siempre uno se, bueno, se va con la idea de que la colisión elástica es, en, en este caso, entre, entre las pelotitas. Entonces imagino que es algo similar, pero en este caso en lugar de que de que choques con otra pelotita es la pared con la que con la que estás chocando, ¿no? Entonces con es ese material o ese esa característica esta vez tiene que estar adjudicada a la pared, pero no no, no sé cómo cómo sería no okay. buen primer paso sí yo les hice trampa en, el, en la clase 2, no yo les dije que la pared es un potencial infinito pero la verdad es que la pared es material, de hecho de átomos. Entonces, sí, exactamente. La idea es fijarnos en cómo es la pared y cómo son sus propiedades microscópicas. Eh, tendría que ser infinitamente rígida. A ver, ¿qué significa? O sea, pero es que vamos entonces a enfocarnos a qué, cómo tendría que ser microscópicamente. Ok. Podemos analizar qué pasaría si fuera infinitamente rígida. O sea, ¿tú qué crees que pase, Pedro Antonio? Si los, si, O sea, ¿qué significa microscópicamente, en cuestión de los átomos, que sea infinitamente rígida? O cualquier otra persona, comente, ¿qué, qué significa que la pared diabática, Que la pared sea adiabática en cuestión microscópica. O si quieren, más fácil. Vamos a, vamos a pasar entonces a la diatérmica, pared diatérmica. Yo creo que eso es más sencillo. ¿Qué significa que una pared sea diatérmica? O sea, que permite el equilibrio de temperaturas entre los dos sistemas. ¿Eh, Gabriel. Ah, perdón, es que se me ocurrió algo. Bueno, por ejemplo, eh, bueno, ahorita que estabas pasando el ejemplo de diatérmica, si se supone que en la diatérmica se permite un intercambio, una interacción, y en, en la otra no se permite esto, lo que se me ocurrió de primera instancia es que, por ejemplo, eh, en una primera aproximación, quizá, eh, la constitución de la, de la que está hecha la, la pared, tendría como, mm, como característica que los átomos que la constituyen son mucho menores en tamaño o en Sí, en tamaño, eh, respecto al, al material que tenemos dentro, porque, por ejemplo, o sea, bueno, lo imagino así: un montón de bolitas formadas, eh, ordenadas. Eh, si su, si tienen un radio más chiquito, si esos átomos que conforman tu pared tienen un radio más chiquito que el, que la, el material que están conteniendo, eh, pues actúan como precisamente como una pared, no dejan que nada pase, ¿no? Entonces. Pero por ejemplo, si este si, si, si tu material o tu gas, lo que tienes contenido, sus átomos son más pequeños que lo que conforma tu pared, entonces podrían pasar, digamos, a través de ellos e interactuar con, con el exterior. Ya, solo que una pared diatérmica no necesariamente es permeable. De hecho, en nuestro ejemplo usamos una pared impermeable y diatérmica. No sé si, tal vez no quedó claro, tal vez no lo dije explícitamente. Eh, pero yo estaba hablando de una pared... No, sí, sí... En el, en el caso del modelo microscópico, sí, es más, es hasta... La pared es un... Es adiabática. Sí, sí lo dije. Es decir, no, no es um, impermeable y además no permite el equilibrio de temperaturas. Pero... Ah, ok, sí, creo que entonces estoy confundiendo sí, lo de... Pero justo, ah, justo. como tú dices, sería permeable si la pared dejara pasar material de un lado a otro. Y para dejar pasar material, como tú dices, necesita al menos tener ciertos agujeros por donde pasen estas partículas. Ese es para una pared permeable. La ah, okay. impermeable, por supuesto, no tiene estos agujeros. Uh -huh. Pero en este caso estamos hablando de una pared diatérmica. Ok, entonces, mm. eh, alguna persona, alguna otra persona, este, Manuel Alejandro, no sé si tú quieras comentar algo, si se te ocurra algo, eh, o si quieras dar un hint, si, si es que ya sabes la respuesta. Creo que Pedro, pues me ganó. Bueno, a ver, Pedro, Pedro Antonio. No, a que le está pensando para la pared adiabática, eh, bueno, sí okay. para la pared diabática si partimos de la base de que todo el, el gas y lo de la termodinámica viene de partículas microscópicas entonces pues si, la, si chocan con la pared para modo de que la pared no transmita energía tendría que tener como que una masa muy grande no porque pues de mecánica me acuerdo que la en choques elásticos y partimos de que son choques elásticos este para que la pared, para que una partícula no, no, este, no sufriera una transformación de su velocidad muy grande, tenía que tener una masa muy grande cuando chocaba con otra partícula. Entonces, mi idea es de que, lo que a lo que me refería con que la pared adiabática debe de ser infinitamente rígida es que debe tener una masa muy grande. ...para que las fuerzas en el choque este, no la muevan... ...y por eso no le transmitan energía, energía mecánica. Ok, esa es una buena aproximación al concepto que queramos... ...pero no es completamente correcto. Lo que tú dijiste es cierto de, de la masa, las masas grandes... Con, la, ...con respecto a las masas chicas, ¿no? En colisiones. Una masa pequeña que choca con una grande en el marco de referencia, bueno, en el marco de referencia del laboratorio y en el marco de referencia del centro de masa, donde te pares, pues, la chica se va a desviar o va a cambiar más momento que lo que hace la grande. Porque la grande tiene más masa y la chica tiene menor masa. Entonces, eso es eso no, no lo niego, por supuesto. El problema es que podrías tú poner, o sea, no aplica en este caso, porque podría, podrías tú poner una pared de cobre no una lámina sino que tu pared sea de cobre y le pones un grosor pues bueno para que sea buena cantidad de materia de masa eh, y es más el cobre tiene vamos a ver cuánto, cuál es el número atómico del cobre 29 versus el del nitrógeno que es lo principal que tiene el aire 7 entonces, el cobre tiene aproximadamente 58, átomo, eh, 58 partículas en el núcleo. Entonces vamos a considerar que son 58, una pelotita de 58 unidades. Versus la de nitrógeno, que es una pelotita de 14 unidades, porque son 7 protones y 7 neutrones. Uh -huh. Entonces el cobre ya cumple con lo que tú dices, que la masa del cobre es mayor que la de el aire. Ahora, no solo eso no pones una lámina delgada, sino que pones una pared gruesa, para que digas, aún así, aunque sean pelotitas grandes, le doy mucha masa para que no pase lo que yo quiero ¿no? Sin embargo, el cobre sigue siendo un buen aislante. Eh, el, perdón, sigue siendo un buen conductor, perdón. Sigue siendo un buen conductor el cobre. Entonces, eso no es lo que, lo que termina por completo el... Si es diatérmica o es adiabática. Lo que sí, y en eso sí tienes razón, va a conducir más fácilmente una lámina pequeña de cobre que una lámina gruesa de cobre. Entonces la lámina delgada de cobre va a conducir mejor el momento que la gruesa. Por lo mismo que tú estás diciendo, porque mover menos material es más fácil que mover más material. Y en ese sentido, sí. Con respecto a un material, algo más delgado va a ser más conductor que algo más grueso. Eso estoy, en, estoy de acuerdo contigo. Pero eso sigue sin decirnos por qué una cobija de 2 centímetros de grosor es mejor aislante que una lámina de 2 centímetros de grosor de cobre. ¿No? ¿Quedó claro mi punto, Pedro? Ok. No, entonces, ok, esa es una buena aproximación. Eh, masas más gruesas, perdón, masas más grandes, son más difíciles de mover, son más difíciles de darles momento, son más difíciles de que intercambien temperatura. En eso estamos de acuerdo. Pero eso no distingue a un material adiabáticos de un diatérmico todavía. ¿A alguien más se le ocurre? Porque una cobija es buena aislante y porque el cobre, ¿no? Mm, tal vez tenga que ver con con la proximidad de sus partículas ¿no? el cobre como sea es más denso y el momento que se transmite entre un átomo y el otro pues no tiene que recorrer tanto espacio para llegar al siguiente ¿no? y podríamos pensar que, que en sí la cobija está, sí, o sea sí es un medio material sólido pero tiene mucho aire dentro y el aire es un gran aislante térmico eh, no es no es una pared como tal, pero sí es un medio que aísla el compartimiento de, de temperatura. Sí, exactamente. Ese es, ese es básicamente como una, una buena, un buen resumen de la respuesta. Gracias, José. Eh, justo, qué pasa si tienen. Eh, imagínense la pared, ¿no? Microscópica. Entonces, las, el aire solo está en contacto con la primera capa, digamos, del material de la pared. No llega a, a tocar la, el además, ¿no? Entonces, el aire le transmite momento a la primera capa. Que sea buen conductor el material o no, depende de cómo el material de la pared transmite ese momento a través de sus capas. Como dice José Ángel, si el material es poco denso, por ejemplo, el, la primera lámina no está demasiado en contacto con la segunda lámina, capa, digamos, porque no son láminas. Y vamos a considerarlo como capas, pero realmente tampoco son capas, a veces una cobija no tiene capas, una cobija es como homogénea, digamos. Entonces, la primera capa de la cobija, eh, con la segunda capa, no tienen tanta cercanía, tanta proximidad. ...y no pueden transmitir el momento de la manera más eficiente. Eh, mientras que, por ejemplo, el cobre, como dice José Ángel... ...sí es, es mejor conductor porque el cobre sí es más denso. Y entonces las, las capas entre el material... ...sí llegan a transmitir bien el momento. Pero también... O sea, no, sé si, ...no sé si estén de acuerdo con esto. Piensen que... ...si la primera capa de alguna manera... ¿Cómo se puede decir? De alguna manera absorbe todo el momento que le transmitió el aire y no lo llega a transmitir al, a la siguiente capa porque como que de alguna manera el momento se lo distribuye, si, si, el momen, si la pelotita iba a chocar así, esta capa lo que hace es, yo en lugar de pasar el momento para allá, lo paso hacia arriba y hacia abajo. Okay. Entonces, si la estructura molecular del, del, de la pared es tal que el momento no lo transmite como le llega, entonces el momento no va a llegar a la siguiente capa. O si llega, ya va a llegar este, menor. Y esta otra capa dice, pues el mire que me llega yo no lo transmito hacia allá, yo lo transmito hacia mi, hacia mi capa. ¿no? Entonces... Eh, esto, esto no depende tanto de la separación, sino de cómo es que la cómo es que la cobija transmite el momento. Iban a decir, no se conserva el momento lineal. No, sí, lo que pasa es que si tú, no sé, vamos a pensar que la molécula choca aquí con esta primera capa, y las moléculas de esta primera capa, en lugar de moverse hacia allá, empiezan a girar. Porque le pegaste de cierta manera, porque no se sé, interactúan de una manera extraña. Entonces, en lugar de que las muevas, las giras si las giras, pues entonces el, movimiento, el momento se va a transmitir, no sé, digamos, con, la, con, la, con, la capa, con esa misma capa, en lugar de transmitirlo a la siguiente capa. Entonces depende de la composición de la estructura interna del material. No es lo mismo tener un cristal, en donde los átomos están todos bien ordenados, en líneas, y columnas, etcétera, versus una cobija que tiene átomos por todos lados, ¿no? Eh, y este desorden, este, de, eh, este no posicionamiento de las de las moléculas, hace que el momento lineal se distribuya hacia, hacia arriba y hacia abajo, en lugar de transmitirse hacia afuera. ¿Okay? Entonces eh, son dos son dos son dos razones por la cual un material es un buen conductor o no lo es. Un buen conductor de temperatura. De hecho no se dice conductor de temperatura, se dice conductor de calor. Pero bueno, me disculpa. Eh, ¿alguien, ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Están de acuerdo? ¿Se les hace muy descabellado? ¿O ¿Alguna otra razón que se les ocurra? A mí se me ocurren esas dos, ¿no? Por ejemplo. ¿Alguna otra razón que a alguien se le ocurra? ¿Les quedó claro? ¿Tienen alguna duda? Entonces, por ejemplo eh, Por ejemplo, es, eso es extraño han visto que han visto, no sé si han visto, cuando los astronautas llegan de la cápsula de vuelta de la estación espacial, eh, están en la estación espacial trabajando, se salen, se meten a una cápsula, la cápsula se desconecta de la estación espacial y se cae a la Tierra la cápsula. Está hecha para que resista la caída, la fricción con el aire, etcétera. Y cuando va a llegar a la superficie, abre un paracaídas y entonces ya cae lentamente, cae en el agua. Y ya, los astronautas se quedan ahí y cuando llega un helicóptero a rescatarlos, los sacan de la cápsula y luego luego les ponen unas, unas como cobijas. Pero esas cobijas no son las del tigre que venden en Toluca. Son unas como láminas de... como un metal. No sé si la han visto. Son brillantes estas mantas que les ponen. Sí, Entonces uno podría sí. pensar... ¿Sí les han visto? Uno podría pensar... Qué extraño, y además son delgaditas Y de hecho, no sé, si buscan en internet Yo una vez busqué, dije, como esas mantas están bien padres Mantas eh, No sé, vamos a ponerlas, pero astronautas Se ven unas mantas con impresiones de astronautas eh, ¿cómo, ¿Cómo se llamarán? Mantas térmicas Creo que son mantas térmicas para... ah, ah, Son mantas térmicas Mantas térmicas, exactamente entonces, si ustedes, las ven, si ustedes las ven, son básicamente delgaditas. Busquen en internet imágenes ¿no? de mantas térmicas. Y son delgaditas. Entonces, uno se pregunta cómo es que una cosa tan delgadita y de poca ma masa... Bueno, no, nunca las he pesado, obviamente. No sé qué tan pesadas sean, pero... Una cosa tan, tan delgadita... ...que es densa, porque tiene todo su material muy muy compacto... ...como dijo José Ángel, ¿cómo es que estas que son más densas no conducen el calor? Ah, porque no se sé si sepan, pero estas mantas son para calentarlos... ...para que no les dé frío, porque llegan en invierno en el mar del norte... Y, y, ...y está haciendo un frío increíble, ¿no? Entonces justo José Ángel dio una razón, él dijo... ...la densidad tiene que ver con esto... Mientras más denso, mejor conduce el calor. Pero estas mantas, como dijo Gabriel, parecen papel aluminio. Entonces toda la materia la tienen concentrada en, una, en un volumen pequeño. Entonces, ¿cómo es que estas mantas son buenas aislantes? Y sabemos que son aislantes porque son para que conserve el calor dentro y mantenga el frío afuera. Entonces, justo aquí viene mi, mi parte de la respuesta, que es que... ...estos materiales están hechos para no conducir el momento lineal hacia afuera... ...sino que lo distribuyen en una misma capa... Uh -huh. eh, um. ...entonces... ...cuando les dice su mamá o su papá... ...ponte este suéter porque está más calientito... ...a mí me, a mí me ha pasado... Bueno, ...por ejemplo esta chamarra... ...esta chamarra para mi mamá es fría... ...porque cuando uno la toca de inicio se siente fría, está colgada, te la pones, y te la pones y se siente bien fría. Esto no es calientito para mi mamá, sin embargo, esta es una buena chamarra. Eh, y la razón es básicamente esa, ¿no? Eh, ella le gustaría que yo me pusiera un suéter como de lana, digamos, eso es calientito. Esto no es calientito, pero es que la diferencia es que el suéter de lana, cuando te lo pones que también está colgado al lado de esta chamarra, por ejemplo. Están a la misma temperatura, ¿no? Los dos. Los dos están a la temperatura de mi cuarto. Entonces, ¿por qué siento más frío este cuando me lo pongo y el de lana lo siento pues no lo siento tan frío? Alguien me dice alguien pues yo, yo creo que ustedes lo han sentido, ¿no? Hay ropa más calientita que otra. Pero pues, si esta es una chamarra es para que, cal, para que te mantenga caliente. Entonces, cuando me la pongo, <ríe> sí. es equivalente uh, a por qué... ¿Ok, Samuel? Uh, no sé si tenga que ver, pero creo que alguna vez escuché que había una propiedad que se llama como calor específico o algo así. Uh, no sé si okay. es... Que, algo que ver de eso? Que hay como cosas que se enfrían más, como más sí, sí, sí, sí, lo vamos a ver, pero... Um, pero más bien quería que lo conectáramos como, como con lo que estamos... Viendo ahorita Y sí tiene que ver con eso, definitivamente Pero uh, vamos a dejar de fuera esa respuesta O sea, yo más bien lo quería conectar con lo que estamos hablando ahorita El de la lana... Permite mejor el calor, pero por lo mismo también guarda menos calor, ¿no? El de la lana no trans transmite mejor el calor, dices tú, que el de la lana. No, ¿no? No, ¿o sí? Justo es al revés. Eh, sí, al revés. El de nylon transmite mejor hacia adentro pero no hacia afuera. Mm, tampoco, este es. Es lo mismo adentro y afuera, ¿no? Son la misma cara. Entonces, si es de adentro hacia afuera, no es, es lo mismo que de afuera hacia adentro. Y el de lana es lo mismo. De afuera hacia adentro es lo mismo que de adentro hacia afuera. Eh, como dijo Rafael Antolín, es al revés. Lo que pasa es que, ¿sí, Gabriel? Tal vez sea porque, digamos, con, con el suéter, de con el otro, el que se supone que se ve calientito, eh, en este caso con ese suéter es más fácil que, que, digamos, tú entres en equilibrio térmico con el ambiente. Entonces, digamos, por eso tal vez en un principio no se siente tan tan calientito, no, tan, tan frío cuando te lo pones y cuando te pones el otro, digamos que es como más aislante, así decirlo, ahí, eh, digamos, no entras tan fácilmente en equilibrio térmico con el ambiente, sino que, por ejemplo, si tu cuarto está, no sé, a, a 20 grados, eh, si te pones el, el que se supone que se ve como calientito, eh, no tardes mucho en, eh, en, bueno, tampoco es que tu temperatura baje como a, a ese a ese a esos grados, ¿no? Pero, digamos, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Como que la, la interacción con el medio es más fácil con el con el otro que con el que te está aislando. El que te está aislando te lo pones y a lo mejor en un principio se siente frío, pero por la diferencia de temperaturas, ¿no? Eh, entre tu cuerpo y el, el, la chamarra. Pero precisamente esa chamarra te, te mantiene mejor aislado y ya después de, digamos, de cierto tiempo, tú entras en equilibrio térmico con esa, esa chamarra que tienes y digamos eh, la temperatura de tu chamarra es este similar a la de tu cuerpo, entonces digamos te mantiene abrigado. Bueno, en, en una primera instancia sí lo estoy pensando. Sí, sí. Eh, ¿Alguien más? ¿Alguien? ¿No? ¿Alguien más que tenga alguna otra respuesta? Sí, eh, la, la, pues la respuesta es como, como dijo Gabriel. En el suéter de lana, el suéter de lana y la chamarra al inicio están a la misma temperatura. Y yo, pues es mi temperatura, ¿no? 37 grados. Cuando me pongo el suéter de lana, que está a la misma a temperatura ambiente, temperatura de cuarto, la primera capa del suéter entra en contacto con mi cuerpo. Y yo voy a calentar esa primera capa. ¿Por qué? Porque pues, estamos, en, estamos en contacto, estamos, estamos entrando en equilibrio, ¿no? Entonces, mi cuerpo va a calentar la primera capa del suéter. Pero como ya dijimos, la primera capa no es muy buena para transmitirle la temperatura a la segunda capa. Y la segunda tampoco a la tercera, etcétera. Entonces, en un inicio, el calor que me va a robar el suéter es solo para entrar en equilibrio térmico con la primera capa. Además, al resto del suéter no le hace nada. Y la primera capa es poquita masa. Entonces yo no tengo que calentar mucha masa eh, en el suéter para entrar en equilibrio térmico con, con la primera capa. Entonces, la capa interna está calentita a temperatura de mi cuerpo. Y si la toco por afuera, va a estar a la temperatura del cuarto en un inicio. Ya después... Después de pasar un tiempo, la primera capa sí va a transmitirle a la segunda y la segunda a la tercera, etc. Pero incluso puede durar horas, ¿eh? Esto. O sea, por eso una cobija es un buen aislante, porque incluso aunque tú estés, adentro, que estés caliente adentro, por afuera va a estar fría. Pero eso no va a significar que tú estés frío por adentro. Entonces, eso es para, eso es para la parte del suéter. Para la parte de esta chamarra, esta chamarra es un mejor conductor. Y um, yo cuando me la ponga, que va a estar a temperatura de cuarto, voy a calentar la primera capa. Pero la primera capa va a ser mejor para conducir el calor o la temperatura hacia afuera. Hacia la segunda, y hacia la tercera, y hacia la cuarta, y hacia la capa de hasta afuera. Entonces, yo voy a tener que calentar más material para entrar en equilibrio térmico con la chamarra. Entonces... Al calentar más el material, me está yo, yo soy quien pago el calor. Entonces yo tengo que darle calor a la chamarra. Y entonces cuando me la ponga voy a sentir que está fría. Hasta que se caliente a mi temperatura. Y, um, y en ese sentido, mi mamá tiene razón. El suéter es más calientito porque el suéter no es buen aislante. Esta cosa me costó calor porque la tuve que calentar porque es mejor aislante que el suéter. Uh -huh. eh, y entonces esa es justo la razón eh, por la que cuando te pones un suéter no sientes tan frío, porque estás calentando poquito material, te está quitando poquito calor. Mientras que cuando te pones una chamarra de estas, sientes más frío más rato, porque estás calentando toda la chamarra, porque la chamarra es mejor aislante, es, es mejor conductor, la chamarra es mejor conductor. Yeah. Entonces... Pues vuelve a ser algo que las mamás ya sabían y toda la gente ya sabe, pero que tenía que llegar una persona ingreída para decir, ah, es que es así. Eh, pero bueno, no sé si, si, se haya, si haya quedado claro. Quedó claro este, este concepto de pared dia térmica y adiabática. ¿Alguna duda con este ejemplo de la chamarra? ¿Algún comentario? Ah, pues creo que sí sí quedó claro, nada más este, el único detalle que tengo de verdad eso lo iba a mencionar hace rato era respecto a la al concepto de temperatura porque sí, sí. es o sea creo que el concepto todavía es como muy no sé cómo decirlo o sea verlo desde el punto de vista microscópico así como como se definió, porque en, en, un, en un principio lo definen como una variable macroscópica, ¿no? Que surge por la necesidad, precisamente, para de describir este esos sistemas que, que necesitamos. Entonces, no estoy seguro con... Bueno, creo que ambos conceptos son válidos. Pero, digamos, en, en un primer intento, entonces, para definir la variable, o bueno, definir el concepto de temperatura... Entonces, ¿es válido que lo definamos como eh, una propiedad macroscópica del sistema? Eh, ¿Así nada más? Eh, porque, por ejemplo, está la, está la otra, ¿no? Que, que es este, vista del, desde el punto de vista microscópico, o esa es una como motivación, no, no estoy seguro. ¿sí? O sea, ya cuando hablas de eso. Sí, no, o sea, la temperatura es una propiedad macroscópica. Eh... Así la construimos, así empezó. Y de hecho, cuando tú te pones un termómetro en la axila, estás midiendo una temperatura de un cuerpo macroscópico, que eres tú. Entonces la temperatura es una, una propiedad macroscópica. Eh, lo que pasa es que nosotros tenemos el conocimiento de que los materiales están hechos de partículas. Y entonces podemos explicar qué es esa temperatura. En otras palabras, digamos traducirlo a, a, a lo microscópico. Pero, como lo dije en, para el caso de la presión, para poder hablar de presión se necesitan hablar de muchas partículas. Uh -huh. No puedes hablar de la presión que ejerce una partícula en la pared. Se necesita hablar de muchas partículas. Entonces se volvió una propiedad macroscópica la presión. Lo mismo con la temperatura. La temperatura no tiene sentido decir qué temperatura tiene un átomo. Entonces, cuando hablas de temperatura, hablas de una variable macroscópica, pero puedes relacionarla. Tú puedes explicar con, con modelos microscópicos a, qué es lo que genera esta propiedad macroscópica. Uh -huh. Y la relación es la que es, estuvo en la clase. Pero la propiedad de, termo, de temperatura es una propiedad macroscópica. quedó claro gabriel ok sí sí este, sí es que todavía tenía duda con ese concepto porque sí. por lo mismo. bueno igual cuando vas repasando las notas ves que ves cómo se construye y uh -huh. pues así de manera intuitiva y natural se ve pero por ejemplo ya cuando te la preguntan en un examen o así donde uh -huh. cuando ya tienes que definirla como tal por eso me surgió la duda ya, uh -huh. sí, es una propiedad macroscópica, sí, una variable macroscópica, si quieres. Pero sí, es una propiedad macroscópica. Tan es macroscópica que ni siquiera se necesitó el modelo termo el modelo microscópico para empezar a hablar de ella, porque llamamos todos que el cuerpo humano está a 37 grados de temperatura, que el agua se congela a 0 grados y hierve a 100 grados en el nivel del mar, etcétera ¿no? Entonces, no necesitamos de nada más para hablar de la temperatura. La, la temperatura es macroscópica. ¿Nada? alguna, alguna duda. Bueno. Eh, pues eso es de lo que les quería hablar hoy. Eso es lo que quería que discutiéramos hoy. Ah. Otro ejemplo que les quería decir, eh, no sé si les ha pasado, pero cuando van a la tienda y agarran una botella de refresco versus una lata del mismo refresco, la sacan del refri, sacan la botella y sacan la lata, y pues la gente normal dice, ah, es que la, la de lata está más fría, porque cuando la agarras se siente más fría. Pero pues las dos estaban en el refri, que está a una temperatura dada ¿no? 0. 5 grados. Entonces, ¿es verdad que la de la lata estaba más fría que la de la botella? ¿O qué pasa? Pues por lo que estábamos hablando, tendría que ser que... Más bien la lata es mejor conductor que el plástico, y al momento de tú tocarla hay mayor transferencia de calor, y por eso sientes más frío. Pero la diferencia de temperaturas es... Exactamente. Cerrano. Exactamente. Sí, exactamente. Exactamente. Um, otra vez, el plástico vuelve a ser mejor conductor que... perdón, el metal, el aluminio de la lata, vuelve a ser mejor conductor... El plástico, entonces en ese sentido podríamos considerar el plástico como una pared adiabática, hasta cierto nivel, y el aluminio como una pared diatérmica. A pesar de que las dos son delgadas, claro, la del aluminio es más delgada, pero, este, pero volvemos a lo mismo, ¿no, José Ángel? que A pesar de que el plástico pues no es muy grueso, eh, no es mucho más grueso que la lata, eh, a pesar de eso... Eh, la botella es, es ya adiabática lo que sí es que la bot el plástico del pet es mucho menos denso que el aluminio ahí sí ahí sí entra mucho eh, lo que tú decías José Ángel que la densidad allí tiene un factor importante eh, y el otro factor importante pues, es que el aluminio es un cristal es un metal cuyo material se puede ver como pues mejor ordenado en forma cristalina, si ustedes quieren verlo así. Y el plástico no es un cristal. El plástico tiene desordenado su, su material. De hecho, eh, hay una rama de la física que se llama vidriología, creo. El estudio de los vidrios. Y ojo, un vidrio no es lo mismo que un cristal. El cristal es un sólido que tiene ordenados sus átomos... Y el vidrio es un sólido que tiene hechos un desastre sus átomos. Los tiene por todos lados. Entonces justo eh, un vidrio no puede ser tan buen conductor como un cristal que tiene bien ordenados sus átomos. Bueno, pero de todos modos el tema de conductividad y de calor y de transferencia de calor ya llegaremos en su momento. Y volveremos a retomar este tipo de ejemplos, etcétera. Okay. Ahorita por el momento era como para que visualizaran lo de paredes diatérmicas y adiabáticas, que son simplemente aislantes y no aislantes. Y, uh, y así. Pero bueno, eh, ¿alguna otra duda? Ok. Manuel Alejandro, algo que quieras decir. No, por el momento todo bueno a menos, o sea, sí, sí, creo que ahorita creo que es natural que no surjan tantas preguntas, son conceptos que, que algún, de alguna u otra moda, de algún u otro modo ya hemos visto, bueno ya han visto previamente, pero supongo que eventualmente los revisitaremos ya que Contamos con un mejor formalismo y ya ahí surgirán las dudas. Sí. Pero, digo, si en cualquier momento no hay concepto tan obvio. O sea, si tienen una duda, con toda libertad nos preguntan. Así es. Sí, cualquier duda, cualquier comentario, nos avisan. Eh, Manuel Alejandro hoy está en una situación especial. No va a estar conmigo tomando estas clases síncronas. Solo hoy me echo la mano. En general va a venir Jonathan. Entonces, cuando sea mi parte del curso, digamos, le pueden preguntar a Jonathan o a mí. Si quieren a Manuel, o lo copian, y si él quiere contestar, pues ya contestará, y si no, este, nada más lo verá y ya. Pero, pero bueno, el, el ayudante, digamos, de esta parte del curso va a ser Jonathan, y en la segunda parte va a ser Manuel. Pero bueno, aquí, con quien ustedes se sientan más cómodos, ¿eh? Cómodos, cómodas y cómodes. Eh... Pero bueno, ¿alguna duda? Yo tengo una duda. Este, no sé. perdón. Mm, mm, si quieres, habla tú, No, tú, tú, tú. Ok, era, era respecto al glosario. Yo, como tal, no hice un glosario, sino que me aventé a, a hacer notas. Cuando nos pidas el glosario te puedo enviar esas notas. Uh, bueno, pues si quieren. Uh, pues la idea es que lo tengan como diccionario, ¿no? Básicamente, bueno, o sea, glosario, no, no notas. Pero digo, está bien. O sea, la idea es que lo tengan. Y que si algún día tienen una duda, pues que regresen. O sea, yo decía glosario para que fuera directo de que, a ver, ¿qué significa para tal? Ah, bueno, ya. Pero si lo quieren tener en notas. Está bien, nada más mandan las notas y ya, no hay problema. Ok, okay. gracias. Vamos a acomodar más, sí. eh, ¿Samuel? Uh, no, justo iba a decir que no tenía dudas, pero... O sea, él dijo que tenía dudas duda y pues, se dije nada. ¿no? Perdón, ¿no te escuchó? Ah, uh, que justo iba a decir que no había dudas, pero como José dijo que tenía ah, dudas. Ah, ya, okay, ok, ok. Sí, no. Ok, ok. Ok, sí, notas, bueno, está bien, pues mándenos un PDF con sus notas y ya lo revisaremos, ¿no? Bueno, lo va a revisar Jonathan, que está, está malito porque le pusieron la Sputnik, la Sputnik patea duro. Eh, bueno, ¿más dudas? Ya lo quieren reclutarse. Por cierto, espero que no les esté causando demasiada ansiedad de todo este asunto de, de Europa. Y, y si le está causando ansiedad o mucha o poca lo que sea, pues es normal, ¿no? El futuro es incierto. Y se ve oscuro. Eh, con el, y con todo esto mezclado con la pandemia, pues cada vez es más difícil ¿no? seguir haciendo las actividades comunes y corrientes que uno hace pero pero bueno eh, pues espero que espero que no les esté afectando demasiado y si les está afectando demasiado por favor pues busquen apoyo la Facultad de Ciencias tiene este grupo de espora. y ha estado trabajando con bastantes eh, psicólogos y psicólogas eh, y están dando bastantes eh, no sé cómo, eh, tratamientos, bastantes tratamientos. Entonces si necesitan algo, pues contacten a Espora o, o pues si necesitan algo conmigo o con los ayudantes, pues nos avisan y les podemos pasar el contacto o, o algo por el estilo, ¿no? Eh, pero bueno, eh, espero, esta semana hubo vacunación, creo que les toca su generación. Bueno, por cierto, ayer me enviaron un correo y pues me hablan de usted, como profesor. Me dicen, oiga profesor, oye, oiga usted. Entonces, pues no es necesario. Yo tengo 25 años y no estoy tan grande, no soy tan viejo. Y aunque lo estuviera, creo que tampoco me gustaría que me llamaran de usted, la gente en general. Entonces... Cuando digo su generación es porque, digo, ustedes creo que tienen, no sé, tendrán 21, 20, 20 21, 22, no sé. ¿Cuánto, ¿Cuánta edad tienen? ¿Qué, cu ¿Cuántos años tienen? Perdón. ¿Alguien? 22 21. 20. 22. 20, ok. Bueno, entonces, nada más, nada más soy más grande que ustedes por 5 por años. Le mandamos las notas hoy. Eh, va a estar junto en el... O sea, sí tienen que mandar el glosario o las notas, pero lo mandan como tarea. En un solo PDF, todo lo juntan en un solo PDF, todo lo que me vayan a, lo que vayan a mandar como tarea, como cuestionario, perdón, lo mandan en un solo PDF, sea lo que sea, imágenes, PDF, es todo, en un solo PDF y lo suben al cuestionario. En el cuestionario, ahorita le subo el cuestionario y allí va a decir la indicación, eh, hagas, haz un glosario, allí lo suben como respuesta, digamos. 23, 21, 22, 20, sí, entonces no soy, no soy tan mayor ustedes, entonces su generación casi casi es la mía eh, por cierto hablando de diferencia de generaciones ¿ya conocían el mundo de Big Man? o de plano si sí está muy Oye, viejo sí padre ¿Sí lo conocías, se me enseñó Chris? eh, sí, sí. Sí, sí. con él crecimos ¿verdad? Exacto, ¿y tú cuántos exacto. años tienes Cristo? 21 21, no pues entonces sí todo el mundo lo conocía, no sé por qué ya te veo como un, un don, don dice Así es. <ríe> sí, ya estoy, ya estoy, creo que ya estoy muy don, creo. Ya, señor, eh, por favor. Señor doctor profesor, como decían por aquí. Eh, sí, no. Eh, sí, me pueden hablar de tú. No, no hay ningún problema ahí. Y, bueno. Y otra cosa que les quería comentar, nada más, ya por último, es que si, si ya armaron el grupo de WhatsApp, como supongo que ya lo hicieron, porque la clase pasada mandaron el link. Eh, por favor, conduzcanse con respeto con sus demás personas en el grupo. Y, um, y digo, tal vez es inevitable que manden memes o lo que sea, pero que sean respetuosos, ¿no? Nada ha salido de tono. Eh, digo, el, el grupo de WhatsApp no es parte de este grupo y ustedes son libres de hacer lo que quieran, pero eh, están inscritos en una universidad y la universidad tiene un código de conducta y deben seguirlo, ¿no? Eh, si alguien quiere mandarle el código a Briseida de, de WhatsApp, pues... Tenemos grupos de WhatsApp. <risa> bueno, pues la vez pasada mandaron un enlace, no sé si. No sé si hayan visto, pero. Si no, pues pídenselo a sus compañeros. No, pues ahí está. Bueno, eso es todo lo que les quería decir. Si quieren ya, si no hay más dudas, podemos terminar la clase por hoy. Eh, pues ya vamos a desayunar, ¿no? O a seguir durmiendo o a qué, a lo que quiera cada quien. A seguir con las clases. Bueno, a más clases. A Desayunar. Yo estoy desayunando, sí es, es lo bueno. Estoy seguro que hay gente que está desayunando y además hay gente que está durmiendo. Entonces, bueno, pueden seguir haciéndolo, pero ahora sin estar en clase. Nos vemos el viernes y el lunes les publico la tarea. No, perdón, el lunes les, les publico la siguiente clase. Y al, en unos minutos les publico el, el cuestionario. Se entrega antes de terminar el domingo. Va a decir ahí en las instrucciones. ¿okay? Se entrega antes de terminar el domingo. La idea es que no se atrasen para la siguiente semana. Va eh, que tengan buen día y vale, buen fin de semana. Muchas gracias, gracias Manuel gracias, Camaro. Camaro, nos vemos. Gracias, nos vemos. Nos vemos. Bonito nos vemos. fin, adiós. Hasta luego. Bueno. Hasta luego. Eh, ¿tienes algo que comentar, Manuel? O, o ya, nos, ya nos vamos No, no, no, no sabías. Nos, vamos, Diego. No, pues eh, nos vemos el. Bueno, nos mantenemos en contacto. Va va. Que tengas buen fin y buen día. Gracias, igualmente. Bye. Hasta luego.